soy el saltero, chicero y brujo más reconocido en América Latina. Allí me he posicionado gracias a mis resultados 100% garantizados. Allí me he posicionado gracias a los buenos resultados que hemos dado, el reconocimiento de la gente. No estamos improvisando en el tema. En mi página web www.organizacionluciferinasemillasdeluzuniversal.com pueden ver los testimonios de cientos de personas que han acudido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 que no son brujitos, son impostores. Todos los brujitos son los que nos atacan, nos critican, los que le dan no me gusta a los videos, envidiosos, solamente por el hecho de que nosotros sí damos resultados efectivos. Brujitos que ni siquiera dan la cara, porque encienden dos tres velitas en una mesa y ustedes ya le creen.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 Acá, en el Templo Mundial de la Hechicería. ¿No les gustó? No lo mire, ¿no les gustó? De malas. Seguimos inamovibles. Mi nombre es Víctor Damián Rosa Villarreal. Atrévete y déjate de sorprender. Gracias por estar con nosotros. Y los esperamos en el próximo programa. Y... Pare de sufrir.